Hola muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo video para el canal de Battle tail la tercera parte Donde nos vamos en... con una cabra voladora llamada Asriel Y con otra cabra con armadura y cuernos gigantes que parecen rey con un arpón raro que se llama Asgore Bueno ya dicho todo esto, empecemos con el video Ya estoy contra Asriel Ah, ah, copión de Toriel. Este copión de Toriel. Ah, si sí, va a estar haciendo. Uh, me hizo daño. <risa> es que, ¿por qué hablo? A Cop... este ya no se parece tanto al de Toriel, pero sí es copiado. ¿Eh? No me dejas de atacar. No me dejas de atacar. Y además son dos ataques. Eh. A ver. Ah, con esto no me va a dar. O oh, eso que. ¡Ay! Casi me atrapa. Y ahora se mueve. A ver. Esquivo todo, esquivo todo, esquivo todo. A mí no me da... A mí no me da... A mí no me da... A mí no me da... Hola estrellota. Uy no me... ¿Cómo sobreviviráis? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rayo X! Sí, si hicieron un rayo. Un rayo multicolor ah espadas acá acá no me vas a matar no me vas a matar así no me vas a matar no me vas a matar no me vas a matar no me vas a matar no me vas a matar no me vas a matar no me mato a ver ya quién sabe otra vez son de los truenos me pongo en la esquinita y me voy así ahora me pongo en medio es que es que simplemente los ves y ya te los aprendes. Nión. No me hizo nada ese ataque, cochino. Ja. Ay. Ah, las estrellas tienen como un lugar donde no tiene una estrella giratoria. Ay, ¿cómo estoy todo esto? Ahí está. Wow. Ah, no me muevo, me muevo. No me muevo, me muevo. No me muevo, me muevo, me muevo. Rayo X, pum. Tú no tienes blasters, eh. Ja, a mí no me vas a hacer nada. Ahí está. Con esas paditas que quitan 58 de daño, no me vas a hacer nada. Aunque me estén a punto de pegar, pero no me vas a hacer nada con eso. A ver, no, no me va a hacer nada. Este tipo. Es demasiado malo, de verdad. Arriel gana determinación y cambia sus ataques. Hmm, no creo que cambies tus ataques. ¿eh? No vas a cambiar a ningún ataque. ¿eh? ¿Cómo que ganas determinación? Yo tengo manqueza, así que yo te gano. Yo te gano. Uy. Ese fue una prueba de que tengo manqueza. ¿eh? <ríe> no hizo nada nuevo. A ver. No. Creo que me hagas Una cabra gigante. No me va a hacer nada. ¡Ah, me quiero absorber. ¡Ah, ah, ah, ah, las cajas. Ah, me pega. Me pega con cajas. Eso no vale. No me gustan las cajas. Ya no me gustan las cajas. Deja ya, déjame ya, déjame, déjame. Déjame irme. ¡Ah, eh! Ay, 35 de vida me quedé. Más estrellas. Nada, nada nuevo. Aunque ganaste terminación, yo te voy a ganar, papu. A mí nadie me vence Nada más gaster <risa> No me hizo nada Vas a morir Perdóname, pero vas a morir oh, Me dio con el rayo oh, Esto es diferente es muy diferente Ya no son dos rayos crudos Uy, uh, ya van más rápido los rayos eh. Uy, uh, ahora son dos Ahí está Uf, uh, injusto. <risa> Tiene de más eh, esto, esto. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Me quedo quieto. Ay, ah, esto es diferente. Esto sí es diferente. Esto es más. Dif... Ya no tengo curaciones. Así que, así que por favor, ya no me hagas daño. No quiero, no quiero perder en esta pelea. Ya perdí contra Gaston y me sentó muy mal. No quiero perder contra este. Ahí está. Tomas de daño. No, las cajas. No, no, por favor. No. no, no, las cajas de nuevo. No, me van a servir todo de daño. Voy, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Hacen 75 de daño cada caja, creo. Sobreviví, me quedo, me queda 25, no, ya me va a rematar con este ataque Ahí ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí lag, ahí lag, ahí lag Ahí está De verdad, me dio en una partecita, no ya hemos vuelto en donde lo habíamos dejado Donde me había muerto, No, otra vez este ataque donde me morí? Ay, ay, ay, ya no quiero morir otra vez Es demasiado cansado Repetir y repetir Si me da un rayo de esto muero No quiero morir Aléjate, aléjate, aléjate Uff, uh, uff, uh, ese es el ataque bien Estoy a punto de matarlo. Por Dios. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Ya. Ay, ese es el ataque único que no ha cambiado. Uy. me hizo daño con eso. Ay, 30 de vida, no, no, no. Otra vez voy a morir, no, por Dios. Un golpe más y lo mato. Por favor. No. No. Me en la esquinita y muero. Otra vez este ataque. Por favor, no quiero morir, no quiero morir. No, no, no, no, no, no, no. Morí. Voy a morir. ¡Morí otra vez! ¡No! Nada más un ataque y le ganaba ¡No manches! Chicos, ya está a punto de morir Estoy en modo normal, a ver qué pasa ¿Para qué? Que tu fin de ¿Qué eres? Es más grande que la mía ¿Qué eres? ¿Es lo único que me dices? ¿De verdad? ¿No me dices nada bueno? ¡Ven! ¡Siete veces! Perdí contra este tipo Aquí estoy durante el destino. Ya. Ya sé qué me va a decir. Lo voy a skiptear. Mira estos ojos. Oh, aunque. Da mucho lag este tipo. Este tipo da mucho lag. ¡Ah! Ay, me muero. Me muero, tiene mucho lag este tipo. Este tipo da mucho lag. Oh, por Dios. Uy, este va a estar. este ataque. Ay, no me veo, no me veo, no me veo. No me veo, no me veo. No vi nada. <ríe> bueno, este turno ya está desperdiciado. Uy. Uy. Se nota que es la primera vez que juego a este. <ríe> no manches de verdad, ya. 50 segundos y ya morí. Bueno chicos. <ríe> se me olvidó poner a grabar y ya le quité la mitad de vida. De todos modos los ataques son un poquito repetitivos. Nada más de que van mejorando mientras más quita la vida es más duran esos ataques. Como este. Que ahora tiene 4. Nada más tengo una cura porque me la gaste. A ver. Tú no me vas a matar. También este es nuevo. Tú no me vas a matar. Te voy a matar a la segunda... No, como el Asriel, de que me tardó más. Este es un poquito más fácil. En teoría. Este debería de ser más difícil. Pero es más fácil para mí. Dos. Y dos, mover. Facilísimo. Casi no me va a quitar. Si sí, me quito vida. Otra vez ese ataque. Mover. se quito. Voy a disfrutar de la vida. Me voy a tomar un tecito. Me voy de aquí y ya Ya casi lo voy a matar Este ataque es muy repetitivo Muy repetitivo Demasiado repetitivo para mi gusto Da mucho lag la música de este oh, Uno moverse y ya Me quedo así Y ya no me mata Simplemente Así de rápido, fácil, sencillo y para toda la familia. Nada más es... uh, Así que le aumento uno, ¿eh? Nada más simplemente me quedo moviéndome y ya. Toma, toma, toma, toma. No me vas a hacer daño ya. Ya. Yo ya tengo práctica contra ti. Yo ya. Uy, este ataque es el único que me hace daño. Este es el único que me hace daño. Ay, no puede ser. Me va a servir bien daño este ataque. Ay... 80 de vida, le sigo atacando Le sigo atacando porque yo soy No, ya, ya no Ya no te voy a hacer nada, por favor, ya no me mates No me mates no. Uy, estoy soportando Uy Ahí está Un golpe más y te mueres Te mando para el infierno O para el cielo, te mando A donde yo quiera Me voy a curar porque siempre... Cuando voy a ganar siempre toca un ataque difícil Termina siendo uno de las de estrellas O de cualquier ataque Siempre termina siendo uno de re difícil Ya no tengo curas Nada más te cae un golpe No, pues wow, este es tu último ataque antes de morir Pues me quedo quieto Me quedo quieto, yo me tomo un tecito Y no me va a pasar nada porque Ni modo que me des como 80 veces Bueno, adiós lo siento por todos los que vinieron anteriormente. Todo el dolor, todo el sufrimiento. Esto está hecho. Nada, nada bueno. Bueno, creo que bueno, eso Bueno chicos, todo. aquí termina el video tristemente. Ya que en cada episodio nada más mato a dos voces. Si quieren ver el siguiente episodio donde mato a Chevin... Y posiblemente a la entidad, por favor, 5 likes, un suscriptor nuevo y 6 visualizaciones para el siguiente video. Oh. Así que, ¡Adiós!